Gracias, presidente, buen día. Compartimos eh, su exposición de motivos y el diagnóstico sobre la insuficiencia de medios, tanto policiales como la hora de perseguir y sancionar estas conductas con juzgados saturados y con carencias de personal. Y Por eso ya les adelanto que nuestro grupo va a apoyar la moción. La situación de la lucha de los cuerpos policiales, especialmente en el campo de Gibraltar… Gracias. Contra el tráfico de drogas es una guerra que se está perdiendo. Y los incidentes violentos que el Gobierno ha calificado como hechos aislados son una prueba más del cariz violento que utilizan cada vez más los narcotraficantes. Así lo reconocía el propio ministro de Interior aquí en el Senado, cuando dijo que las bandas están organizadas, cada día son más agresivas, tienen más medios y, por tanto, son también más peligrosas. Sin embargo, y lo acabamos de ver, nos enfrentamos a unos presupuestos continuistas que ahondan en la lógica de recortes que marcan la acción de este Gobierno y que impedirán el cumplimiento de sus objetivos y compromisos, también en la lucha contra el narcotráfico. Se recortan recursos en general y en las unidades de élite en particular. Por más que diga el ministro, la política de recortes, desmantelamiento y merma en las plantillas de la Policía y Guardia Civil, que en los últimos años, recordemos, ha perdido alrededor de 20.000 efectivos, en nada ayuda a revertir la situación actual. Lo ha criticado la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que en un comunicado señalaba la pasividad con que la Dirección General de la Guardia Civil afronta el necesario refuerzo de los efectivos que operan en la zona. La Asociación Unificada de la Guardia Civil también ha pedido a las autoridades que dejen de minimizar la grave situación de las fuerzas de seguridad en el campo de Gibraltar y señalan que se está instalando en la sociedad una sensación de inseguridad ante la aparente impunidad de organizaciones delictivas capaces de movilizar a cientos de personas para enfrentarse a los cuerpos policiales a plena luz del día o el Sindicato Unificado de la Policía, que además de exigir más medios policiales, tanto materiales como de personal, solicitan la consideración de zona conflictiva para todo el campo de Gibraltar. Se ha anunciado por parte del Gobierno para la línea un nuevo refuerzo de 69 agentes, 25 de la Policía Nacional, 30 de la Guardia Civil y 14 policías locales, que se sumarán a los 90 agentes de ambos cuerpos que lo hicieron las últimas semanas y la furgoneta que ha comentado el senador González Cabaña pero eso son soluciones apagafuegos ante las quejas de la policía y la sociedad civil y por los últimos hechos trágicos acontecidos. Es necesario, por tanto, un refuerzo a largo, plazo, a largo plazo para corregir las consecuencias de la infradotación de medios de seguridad, incrementar las plantillas y los medios materiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de vigilancia aduanera que luchan contra el narcotráfico, así como de los juzgados correspondientes a aquellas provincias donde se están produciendo más casos de narcotráfico. La mayor parte de las bandas que operan en España, 440 bandas de crimen organizado reconocían fuentes policiales a final de 2016, se dedican al narcotráfico. Sin ir más lejos, el otro día Franco Roberti, fiscal jefe de la Dirección Nacional Antimafia Italiana, advertía que las mafias italianas están muy infiltradas en España, pues lo ven como un lugar estratégico para el tráfico de drogas y ofrece oportunidades para el lavado de dinero. Advertidos estamos. Y, aunque hemos hablado sobre todo del campo de Gibraltar, no podemos olvidar que los narcos gallegos llevan 30 años liderando la importación de cocaína para proveer a Europa. Y en Galicia han sido suprimidos dos helicópteros. Las lanchas cuentan con más de 30 años y la mayor parte del personal policial está próximo a los 60 años. Y además se está destinando personal antes adscrito a la lucha contra el narcotráfico, a otras cuestiones como el blanqueo de capitales, el contrabando o la venta en negro en las lonjas de pescadores. Así difícilmente la lucha contra el narcotráfico puede ser eficaz, como también decía el senador González Cabaña. No vamos a vestir un santo para desvestir a otro. Pero las medidas no deben ni pueden ser únicamente policiales y por eso agradecemos la enmienda de adición presentada por el PSOE. No se va a solucionar o minimizar el problema del narcotráfico únicamente con más medios policiales cuando hablamos de zonas duramente castigadas por el paro y la precarización, donde un sector de la, pobla de la población, sobre todo los más jóvenes, ven en el tráfico de drogas como la única forma de ganar dinero o impulsamos actuaciones en materia social y laboral o seguimos con el mismo problema. Por tanto, vamos a apoyar esta moción porque a nosotros nos van a encontrar en cualquier medida que suponga una mejora de los medios personales y materiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo para aquellos que están sobre el terreno cada día persiguiendo el narcotráfico en inferioridad de condiciones, y en impulsar medidas en materia social y laboral para la población. Gracias. Muchas gracias.